Hola. Vamos vamos Verona, Italia, vamos bueno, El primer vuelo creo que fue de Francia a Amsterdam o de San Pablo a Amsterdam a Francia, perdón eh, La valija se me había salido de esa partecita del otro lado y ahora desgraciadamente perdimos la estabilidad Hay que arrastrar Y ando por las primeras impresiones de Verona. Ah, eso eh? Es hermosa Verona. Es súper. no sé. parece como reducida y, y chiquita y parece como antigua. Las calles parecen como del juego de Assassin's Creed. Lado, ¿Viste? Carlos me convenció. Ya está, Carlos gracias. Es este tipo de película, Verona, Pareciera ser. Como que. ¿Te imaginas acá la carrera de 007 o alguna persecución de Rápido y Furioso? Y la policía y todo. ¡Va, esto es una delicia! ¡Opa, qué rico! íbamos a McDonald's a comer! Bueno, a medios cenar, ya estaban muy cenados. No tenemos mucho porque el sistema es. De pantallas, y que he visto ahí, es muy raro, pero, pero está interesante. gracias a dormir mañana, el primer día recorriendo Verona oficialmente. Así que hasta mañana. Buen día, chicos. Son las 1 la de la tarde acá en Verona. Si sí, hace muchísimo calor, está hermoso el verano. Es hermoso de mañana esto. Ha sido la noche iluminado, pero ahora. Iluminado por el sol mismo. Pero a lo mejor estamos viendo qué recorrer, dónde almorzar. come sei Verona per ora? incredibile bellissimo bellissimo bellissimo Según me han dicho, este, este es el centro histórico de Verona Por eso se nota que no hay mucho, mucha edificación tan alta como estamos acostumbrados nosotros, por ejemplo En Uruguay a ver, hay muchas casas o apartamentos, 3 4 pisos nada más Los techos son todos iguales, son todos de ladrillo, tipo así este, Y ahora vamos a seguir subiendo escaleras No sé si dije, pero creo que, creo que no me gincé el segundo día de Windmill y no puedo jugar el resto del torneo Piede derecho, así que es todo un desafío subir estas escaleras este Está bien ginsado ¿Viste esta para asistencia? ¿Sí? Oh, yo necesito asistencia ah. Asistencia, estoy ginsado. Estaba <risa> peligrosa claro, vida de eso ¿Qué van En cero, antes que venga alguien Cero ¿Y? Chau, sin embargo ¡Opa! ¿Qué tal de ansiedad? no es ahí capaz, aprendaste el uno, no? Sí, sí, Apretaste Porque el no creo que es ahí no queremos ir al uno Vamos a ir Vamos a ir al 1 Vamos a por ahí Vamos a ir porque es 11 euros no sé qué Vamos a volver para cruzar el puente y para ir a Interesante subida a Castillo. La retirada salió fallida. Nos cobraron 5 euros al final. Bueno, ta, solo un, un euro cada uno. Era raro, me sonaba raro tomarnos un ascensor. Para bajar tres pisos y que sea, que sea gratis. Pero bueno, está. Ta... Al menos no nos llamaron a la policía ni nada. Está todo bien. Super almuerzo en Verona. Un poco básico y uruguayo, pero bueno, no tenía hambre. La pasta, un poco. Carmocho se quejó de tamaño por el tema de la pizza. Mm. Que es enorme. Y Maxi ahí. Potato con. con el roasted chicken. ¡Belísimo y delicioso! Bueno, entramos a un pasillo que no entendíamos que era ese, ese pasillo que se ve ahí abajo Y nos dimos cuenta después que básicamente esta es la casa de Julieta Ese es el balcón donde vino Romeo a buscar De toda la historia que todos conocen Supuestamente según la leyenda Ese es el balcón de Julieta Bueno, estamos en el... Arena de Perón Entramos a, a recorrer lo que es esto Así peleaban, ¿no? Se sentaban y vengan. Ah, tremendo teatro. Pero no hay ni un, ni un lugar de sombra. Típico coliseo. Antiguo pero modernizado. Esto tiene pinta de obra de teatro. Ah, no, mira, es una ópera. Porque tiene ahí abajo está la parte para los músicos. Así que calculo que debe ser una ópera. Debe ser tremenda ópera porque. Bueno, según desciframos por Maxi y Juanjo, ahí arriba tendría que estar el rey viendo la batalla, acá abajo y haciendo la seña de Marte o bien, y se salvó ¿no? Acapá bueno, lo vimos en las películas y no era así Por todos lados hemos eh, visto en Amsterdam y ahora Verona este tipo de, la, de lugares donde hay solo máquinas de comida y bebida de autoservicio a los precios lo pones ahí bueno, vinimos a la costa Imbra. Sí, el el sí, mozo nos vendió. Nosotros, me sé yo, Francesco. Y el loro recopado nos maíz. regaló 3 copas de vino para Anto, Carloncho y yo. Y después, dos heladitos para Jorge y Maxi gratis. Este es ser uruguayo está bueno. eh. Pizza cuatro quesos, pollo otra vez para Maxi. Pizza ¿Sí? riquísimo gnocchi pollo otra vez. Y después de un día largo, largo, largo, largo. A la hora de dormir, descansar mañana. Vamos a ir a Milán a eso de las. de la una menos cuarta de la tarde. Así que. queda lo último de Verona. Y Disfrutamos. Y después Milán. Hasta ah, mañana. Buen día. Nos despedimos de Verona. Ya vamos a tomarnos el taxi para ir a la. Un tren en un ratito ya nos vamos a milán italia alrededor de las 3 de la tarde creo que vamos a llegar a milán así que uh, nos vamos a la terminal ah, llegamos vamos vamos ahí está nuestro tercero desde arriba dice milán 1245 plataforma 8 hay que ir por allá Uh, voy a comer un uh, 42 y un 34, así que... Es like that, that. Shit. 4, 2, 2. Ah. No funciona el 2.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 ¡Te morir! Tío? ¡Perdido ¡Me lo para acá! ¡Me lo ahí ¿Qué es esto? ¡Qué es una estafa! ¡Oh! ¡eu! ¡Yo no puedo creer! ¡Me estafaron, boludo! ¡El resto, dame! ¡El resto! Y reto Vamos a intentar que nos devuelva nuestro sándwich. 67. Wow. Dale, dale. Eh, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Se no, se no, se no, se ¡No! ¡No! Eh. Saca, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! El mando de Maximiliano que es nuestro guía. Esperamos que nos lleve a nuestro destino porque tenemos un hambre que. Y con este calor todavía peor. Curiosidades del McDonald's de Italia que hemos venido. Tienen tablets gigantes y jugás al pimal. O sea, mientras comes, haces pum. se estima. Un dato curioso, un dato curioso, que ellos lo saben, los chicos obviamente, pero esta remera que cambié, la cambié con el mismo, la misma persona que me lesionó el pie. Derecho. Pero él no sabía que me había adicionado, no se acordaba. Pero bueno, ganaba la camiseta, así que era el rencor, todo bien, todo legal. Diz, What? ¿Qué? No, Maxi. Ah, no. Maxi no. me dijo que el milkshake. el propio? No el frutilla? No sé, el milkshake de... va a ir ya ahora. Sí, ahora. Sí, sí, gracias. Está frutilla. Sí. Uh, Maxi. No, ese, ¿Tú te ¿Tú te tí? Tí? Muy bueno, pero muy bueno. Es como un helado, eh. Mucho en valía. Estoy apoyando el récord, estoy apoyando el récord. Ah, no, creo que casi entro al 3, creo, creo que entro al 3, creo que entro al 3. 3 no, tí? no. Eh. A 3. ¿Quedamos oh. en la historia. Uh, no, ale. ¡Historia! Puntos de destacar este MyPanel son bueno, la eh, forma de pedir tu pedido es esas cajas automáticas, electrónicas que te ahorran hablar en italiano o en inglés porque te está para idioma, cualquier idioma pagas en tarjeta o en la caja. en este, en este uh, food MyPanel my por ejemplo en Milán que fue el uh, que y... eh, por ejemplo hay estudiantes que trabajan acá para ser como los hermosos y onda vos haces tu pedido y no tenés que preocuparte por ir a buscarlo te sentás en la mesa y te la traen a tu mesa son cosas que destacan un poco más y, y traen un poco más de... de, de, de, de ser, le, dan, le dan un punto extra al, al lugar ¿Vais a comer rápido El Maxi, el máximo, el Maxi ¿De ¿De buf? Buf? ¿De ¿De buf? Verdad, bueno, ya llegamos al hotel, ¿no? ¿Eh? bueno, guanaditos ¿no? Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo Mañana vamos a ir a... <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, mañana llueve mejor, nos vamos a jugar un poquito que hace calor Nada, creo que vamos a ir a la basílica, creo que vamos no a ir hoy a recorrerlo un poco y después. No sabemos. No, no sabemos, así que nos espera la aventura no más. Hasta mañana. Sí. Buen día, no sé si se ve muy bien la combinación, muy mala, pero. Hola, ¿sí? Vamos a arreglar el día, como que se va a sonar, son las 10 y 20 de la mañana. Y después vamos a ir a visitar el DUMO, que yo no entrar. Y creo que después vamos a estar en un estadio, capaz. Vamos a entrar al famoso Duomo de Milano, que ayer no pudimos entrar. Ahora se viene. No sabemos si se puede filmar, creo que se puede filmar. Pero no se puede sacar fotos con flash ni usar celulares. Así que una GoPro, no sé. Veremos si les puedo mostrar algo de adentro. Estamos acá en la terraza del Duomo de Milano. Es una vista panorámica de GoPro después no un largo camino en metro y ómnibus llegamos al grandísimo estadio de Milán bienvenidos al San Siro. Y se largó a llover Lo bueno es que la bufra es impermeable de por si, sí, así que no me importa yeah. ¿Qué, va? ¿Qué es el barrio que vamos a conocer? La Vigli pero... La Vigli pero... pero con esta lluvia... Hay un ¿Qué ¿Qué vamos vamos. Está complicado ¿Eh? Capaz que vamos sí, sí va a ser más bien. Estamos bien. Uy no ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja ja! Maxi si no está vacío! taxi ¡Ja ¡Ay! Dale, rep, rep. Bien, bien, bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! El taxi nos dejó perfecto. Estamos llegando al hotel. Vamos a ir con esto. Y acá. No, si hago. Esta puerta. Bueno, cena despedida en Milán. McDonald's, como no voy a faltar por tercera vez en Milán. De 4 o 5 comidas con 2 3 en el canal. No es, no es sano, no es sano, lo, lo admitimos, pero bueno, está, está cerca y es barato. Eh, a las 3 de la mañana vamos a despertarnos, porque a las 6 nos vamos a París. Así que bueno, a comer bien, a hacer las varijas y dormir. ¿Qué hace? Bueno, es en el top estamos, últimos. Bueno, para cerrar vale. Milán, Carloncho, ¿qué te pareció Milán? Muy lindo, la iglesia es al Duomo. Ah, este el Duomo estaba muy bueno. Maxi, una euro. Una euro, esa, Anto, eh, ¿qué te pareció? El Duomo, sí. ¿Viste todos que queda el Duomo, Juanjo? Pues lindo, Espectacular, eh, Muy <risa> bien, muchas gracias. Muy lindo, Milán, muy lindo <risa> todo. Nos vemos a la playa,